Sin saber qué es lo que hago aquí, Jimmy J. Campi. Sin saber ni un poco de mí. Y ya están entusiasmados. Queriendo ya saber. Por favor, tírense. Todo pa' acá. Yeah. Que ya se lo voy a contar. Me levanté y me arrodillé. Yo le pedí miles de menciones a él y le dije: protégeme a todo aquel que firmemente está conmigo, padre. Y a mi princesa, la que me besa que cuando le tiran me duele toda la cabeza. Y les dé gracias por darme la fuerza de seguir adelante y no cometer ninguna torpeza. De quererlo romper, de poderlo dañar. Pero, y gracias a Dios todo ha salido bien. bien. bien no bien. tengo millones ni pagas de 100. Yes, Creo yes, que yes. en mi bolsillo apenas tengo uno yes, de yes, 10. Yes, pero yes. lo que me enorgullece es mi forma, mi forma de ser. Hay por ahí muchos copiones de frase, no de mí, sino de los que ya son cantantes. Que, que lo único que hacen es imitar, lo único que hacen es escuchar y escribir algo similar. Nada más, yo lo sé y lo admito.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 Su favorito Yo nací real todo, ah, ese es mi dialecto, ese es mi trayecto mi En la trayecto, realidad no hay ninguna copia, ninguna no hay ninguna copia. falsedad Miles de bendiciones a Jehová yo le pido todos, Para todos, ti, para los que están contigo y para todos tus para amigos Para las familias, para tus enemigos también Esa llora ah. que Dios te escuche y te perdona ten fe Y verás que todo saldrá bien ten fe Ten fe, ten fe, ten fe, ten fe Y tu sueño empezarán a crecer, crecer, crecer Mírame, así es como soy yo No tengo Ferrari ni Lambo, pero el colegio es mi chica Siempre le llego pedaleando Si <risa> ¿Sí quiere ver qué se siente Probar algo nuevo para ti, algo diferente Primero piensa en Dios como Él en ti No seas como la gente Común como Él nadie Encerrados en su vicios sacándose de nadie. Quicio. Así que supongamos que estamos sentados en el suelo Y el suelo es el vicio, la misión, el pecado, el temor Millones de cosas malas Así que parémonos, una vez parados, pisoteamos todo mal, mal Que no nos deja sacar a la luz El Espíritu Santo de cada uno de nosotros el Espíritu y así, la luz. humillaremos nuestra carne el Espíritu Santo. Hay por ahí muchos copiones de braceno, De mí, sino de los que ya son cantantes que, que lo único que hacen es imitar Lo único que hacen es escuchar y escribir algo similar Nada más yo lo sé y lo admito, no soy un cantante peormente su favorito. Yo nací real y no perfecto, ya escucharon todo, ah, ese mi dialecto. Dándole la gloria a Dios, y así Dios nos hará salvos y libres de todo mal. Jimmy J. Campi, The American Boy. Amén.